Ok, lo quito del aire, seguramente se escucha raro. Y déjenme les cuento que hace rato me desperté. Son como las 3 de la tarde, o sea, está de más decir que hace mucho rato me desperté. Esta cámara se está acercando. Necesitamos que se aleje. Nada, el punto es que ya hice desayuno, porque nos despertamos tarde, estamos despertándonos tarde. Uy, se si va a comenzar una dieta, régimen, rutina, una cosa súper rara, um, con un entrenador hasta de Colombia, el hombre. El punto es que, como que u, déjame, aquí. últimamente no hemos entrenado como lo hacíamos y me desperté súper tarde hoy, eh, simplemente hoy limpié. Yo sé que les debo un mini tour de la casa, se lo voy a hacer pronto, pero no es ahora. Y di que me, me, me tapé la ojera y me puse algo y no he podido ponerme todavía nada porque me viene en la boca. Ya se me está como secando esto, pero todavía no me puedo poner labial ni nada. Y bueno, en fin, el punto es que hoy es viernes y como no tenía mucho trabajo que hacer Hoy está, pueden ver, como nublado, a mí me gusta siempre grabar con mucha luz Decidí ir a Home Goods, me encanta Home Goods, hay uno en específico que me encanta Y voy para ese, vamos, Valentina y yo, y por allá mismo vamos a comer Queda un Olive Garden súper cerquitita y vamos a comer eso y bueno, no sé si recuerdan que en el último video les conté que yo dejé las cosas de limpiar los baños, botar en el otro apartamento y no hay. Eso es algo muy necesario. Y las toallas las dejé también botadas porque estaban como viejas y no quería traer eso para acá. Y compré unas toallas en Home Goods que no sirvieron para nada. Son de este tipo de toallas que tú te la tú te secas y queda mojado. O sea, no secan para nada. Y a si no le gusta y se está secando con mi secador de pelo, o sea, se quita un ching y después se, se hace así con mi secador de pelo. Y esto, esto, esto no puede continuar de esta forma. Así que vamos para allá. Yo, Valentina, también está lista. Ambas desayunamos hace rato. Más no hemos comido. Así que tengo mucha hambre. Y bueno, pues... Uf, nos aguanta una aventura. No, mentira. Eh, sí, en fin. Déjenme les muestro mi outfit porque luego quedo de mostrárselo y nunca se los muestro. va a ser el lugar de mostrar outfits. Tengo puesto... Esta chaqueta que la iba a vender en un bazar, voy a hacer un bazar, pronto les aviso, no sé si lo haría aquí en Estados Unidos o en República Dominicana, yo no sé qué tanta gente iría si lo hago en Estados Unidos, así que I'm scared, creo que iría a Santo Domingo a hacerlo. Y bueno, puse esta chaqueta que le iba a sacar para el bazar y luego la vi como coqueta y dije, no, déjame quedármela, entonces me la puse hoy. Este pantalón que está demasiado cool, está irreversible, es un slouching, miren, tendrá la mano aquí es bien cómodo y bueno, ando con ese pantalón este topsito que me lo compré en Zara hace unas semanas estos tenis que estoy a punto de venderlos en Depop eso yo no creo que yo lo haya grabado yo lo compré hace como tres semanas porque quería unos tenis que fueran bien cómodos le voy a hacer la historia de una vez resulta que cuando fuimos a la tienda la muchacha nos dio todo equivocado yo andaba con mi cuñada y con mi suegra a mi, a mi cuñada le dio un tenis de uno y otro de otro, dos modelos diferentes. Y a mí me dio el size equivocado. Y luego fui a cambiarlo. Y el que supuestamente me quedó, en el momento me quedó bien. Yo no sé, díganme si ustedes saben, si a la gente se le encogen los pies, o sea, se le puede hinchar o no sé. A mí, yo supuestamente yo no sufro de pies hinchados. Pero ese día el tenis me quedó bien. Y ahora me lo pongo y el tenis me queda apretado. Miren las plantillas ahí. Esas son las plantillas, Quito mi mano, esas que están ahí son las plantillas, Le saqué la plantilla y ando con el tenis así, Conchale, yo no quiero andar con un tenis sin plantilla, pero era la única solución para poder ponérmelo y creo que lo voy a vender en tipo porque me queda como chiquito, o sea sin plantilla me queda bien pero no, no sé si realmente quiera quedármelo y bueno la carterita, ustedes saben que te va a ser mi nueva bebé hasta que me aburra y coja otra y quema, y ya, y el pantalón está disponible es reversible así que entrense, siempre les dejo el link allí debajo, ustedes me apoyan hasta siguiendo la página, dando like, comentando y todo, y nada señores, viéndome bien yo estoy como tan fea, porque bueno, yo voy a tener la mascarilla pero no sé, tener esta boca así es horrible y no me puse base ni nada y mis cejas, tengo como tres meses que no me hago nada en ellas y nada eh, pues me voy, porque tengo hambre seguimos hablando el rato miren quién va demasiado contenta ¡Qué caos señores Resulta que Valentina viene con un candy, Pero vio algo tirado en el piso Y se lo entró Se le iba a entrar en la boca Yo no sé si ella se lo llegó a entrar a punto de que ella venía caminando detrás de mí Y yo le voceo ¡No! Y se asustó tanto que empezó a llorar Pero ay, fue mi, mi susto De que se entre algo del piso Ay no es fácil señores con este COVID Y bueno en fin De andrés eso sí me duele ahora me asusté demasiado fue que, qué sé yo, se entró agua en la boca raro y pobrecita empezó a grito, grito, grito, grito. Señores, llegamos, yo de colores y, y le grito, esto lo dan aquí, cuando uno entra, porque ellos saben cómo no son los muchachitos. Y ahora voy a hacer el... De comer y es aquí mismo que queda todo, me voy a parquear ahora para entrar a Home Goods. Y les cuento que mi pasta la dejé igualita porque de aquí a mí me gustan los pancitos. Me comí dos y ahora mi boca sabe mucho a ajo. Me imagino, ay, perdón, no se veía ahí que debe oler a ajo. Yo con la mascarilla, esto fue una mala idea. yo Me tomé una Coca-Cola y la pasta, señores, igualita. Y nada, bueno, pues ahora a buscar un parqueíto. Para entrar a, a otra tiendita que me gusta mucho también. Nordstrom Rack. <risas> miren, señores, siempre a y Bloomingdale's Last Call se llama. Y miren todas las cosas que tienen aquí. Miren, esto costaba es mucho. 1400 y le está en 999. 799. Y así súper más barato que en las tiendas. Y aquí siempre tienen cosas de diseñadores mucho. Miren esto Y para niños. Tienen demasiadas cosas. Valentina anda súper feliz con un cepillo. Miren. 59 dólares. ¿Qué? Valentina está haciendo un belinche, se le cayó su candy. Y obvio no lo vamos a recoger del piso. Y estoy buscando la toalla, yo siempre uso estos colores. Siento que me más con mi baño. Pero el problema de la última es que no se cava. Así que tengo miedo ahora escogiéndola. Nunca he escogido. Está como un gris. Un color así. Así que no estoy tan seguro. Ay, Dios mío, pero dime, vale. Estoy entre. Esto. Creo que me lo voy a llevar a las tres. Ya, mi amor. Vamos a buscar una allá afuera, ven. Señores, yo nunca. Había venido a un lugar y comprar solamente lo que vine a buscar. A mí me gusta venir a este Home Goods Yo no sé si usted lo pueden ver. Está home goods. Entonces, aquí está Bloomingdale's. Y más para atrás está Nordstrom. Primero entré a Bloomingdale's, pero entré sin el coche de Valentina. Así que fue un desastre. Valentina corriendo por toda, la, por toda la tienda. Y yo, no, no, no. Vamos a lo que vinimos. Entonces, ahí sí nos fuimos. Entramos, mejor dicho. A Home Goods Nada, o sea, nada. Yo compré dos toallas, compré la cosa esta del baño y compré una cosa pa, como para como tres jabón de mano. Y aparte de eso, bueno, pues eh, me compré ahí... Ah, ustedes saben que yo compré. Eh, como una cosa de De batir los trago, yo no hago trago, pero quiero empezar a hacer como traguitos chulos. No sé, estoy viendo mucha gente que lo hace y yo dije, mmm, se ven riquísimo. Pero yo no tenía como el batidor de tragos, así que me compré uno por 7 dólares porque estaba barato. Lo compré en verdad. Y ay, pues esto, señor, yo tengo otro este lado de la cariñosa, oh. solo ese lado. Sí, ver. Y entonces ahí sí entré a Bloomingdale ahora, como tranquila y me compré un pan me paré a comprar un café amo que Starbucks por mi casa tiene un drive-thru y miren esta por pues mi casa no porque para hacer esto sea, yo tendría que meterme a Huawei después doblada por pues venir para acá solamente cuando voy para mi casa es total y miren a Valentina yo creo que ella hizo ese brinche en la tienda porque ella tenía sueño y Valentina casi no duerme de tarde pero cuando duerme le da este que te que se pone loca empieza se pone súper incómoda un niño con sueño y sí Ahí viene mi café. Gracias. Bienvenido. Esta vez, solo hazel latte, ¿verdad? Sí. Okay, Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. vanilla. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias. You too. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Y ya ah, me Y esto es como de agua según lo que leo y se rellena y se pueden dibujar varias veces. Entonces por esa razón se lo compré. Es algo para que aprenda. También me compré esta cosita para poner el jabón de la ducha. Y el de la ducha, entonces cogerlo para la mano. Hay un show. Y por cierto. Eh, acabo de recibir un paquete de a muerta marca demasiado. Y me mandaron un. Y lo lindo del caso que yo me compré esto la semana pasada Y me mandaron uno ahora Es como para vapor para la cara Y te abre los poros Y está demasiado cool me lo mandaron. Ah, esto es una vela Wow, miren Es como para un home spa Este es el producto nuevo Ya yo lo había visto en redes sociales Cuando vi, el produ cuando vi la caja ahora Porque venía con, con el nombre de ello Supuse que era esto, se viene con esto para la cara Para el cabello, esto y la velita y bueno, sigo sacando. Yo, no lo puedo o sea, yo le dije a ella que yo no quería esto y ella me lo cobró como quiera. Déjame ver en qué lo utilizo. Me le di para poner, no sé. El aceite aquí. O algo así. Yo lo tomé allá y después como que medio me arrepentí. Le dije, ok, no, por favor, no me lo pongas. Yo creo que ya me puso todo. Lo que yo le dije que no. Wow. Well, Miren lo que compré. Esto era lo que le decía para los tragos. La tapa anda por ahí. Y, señora, les cuento que yo gaste 87 dólares en Home Goods. En mi vida, eh, yo había gastado tan poco de dinero. Cuando voy a lugares así, yo siempre me pongo como loca y compro y compro y compro. Pero como le dije, no había como mucho que comprar. Me compré esta sabanita. Y esta sabanita la compro porque aquí de noche en el mole me da mucho frío. Entonces, esta chiquita. Y ya puedo quitar esa que tengo ahí de pink, que ni me gusta. Esta como que se, se pierde con el mueble. Yo siempre la pongo aquí, de este lado. Pongo la del pink. Y ahora voy a poner esa, miren, se pierde con el mueble. Díganme, señor, sí, ¿ustedes creen que es justo que yo tuviera eso ahí? No, no justo. Esta la dejo para la habitación de Valentina, a ella le gusta mucho. Y bueno, así se ve mi outfit, por cierto, sin el abrigo. Creo que así se ve mucho más lindo. Y yo no sé por qué yo me veo tan feo hoy en cámara. Ok, yo fea estoy. Pero la ofi está bonito. Y la ofi como que no se ve muy lindo. No voy en cama. Pero nada. El punto es que. Ya eso es lo último. Estoy dejando todo esto aquí. Para botar la basura. Voy a tapar la etiqueta. Ahora, miren lo que yo me pedí. Ya tengo tiempito con esto. Es de Amazon. Y eh, les mostré por Instagram. Lo que hacía. Pero bueno, te lo voy a enseñar por aquí también. Sirve para tapar las etiquetas. De las cajas. de poder estafa. Pues, yo estoy como asustada con todo, y le pones esto encima a todo y se tapa tu nombre, tu dirección, todo, esto es eléctrica, así que se tape, voy a tapar la etiqueta del envío de esta, ahora, antes, oh my god, boto los aretes, antes de, de botar la caja siempre hago esto, me compré estos aretes que ya lo iba a botar, vieron, estos fueron en Bloomingdale's, yo no tengo arete así, yo nunca uso arete así, pero tenía curiosidad, Costaban 32 y lo compré en 14 de... Bueno señores, así básicamente queda Se pueden ver como estaba el tracking number Pero es imposible ver lo que decía ahí Y ese, esta cosita me gusta mucho Cuando yo la compré, porque yo tengo tiempo con esto Yo la empecé o a sea, usar después de la estafa Pero yo tenía tiempo porque, con esto cuando lo vi en TikTok Porque para el colmo lo compré Miren qué belleza, mi viuda de la cocina Cuando lo vi en TikTok El punto es que esto se le inyecta la tinta por aquí por el sellito y trajo como dos cositos extra de tinta y eso hace tanto que se ha perdido entonces ahora tengo que ver si puedo comprar las tintas separadas porque se está como acabando pero es demasiado cool, le voy a dejar el link ahí abajo por si acaso les interesa, está muy cool señores, todo tiempo de estafa, vamos a cuidarnos todo y bueno ya que estoy sacando déjenme enseñarles lo de Bloomingdale, me compré este pantalón, no sé, se siente de muy buena calidad Costaba 78 y lo compré en 40. De la marca Aqua. Yo nunca había visto esa marca. Esto también fue de ahí. Y esta blusita la compré por la calidad. Se ve de tan, tan buena calidad. Tiene hombreras. Aunque a mí no me gustan las cosas con hombreras. Pero se ve tan buena. Y miren, costaba 168. Me la compré en 24. Yo no sé si esto es cierto, pero wow. Wow, wow. Y me compré este topsito. Para usarlo como traje de baño, este me costó 19 dólares y también creo que se puede utilizar como para el gimnasio. Eh, y por último, este otro, este me costó como 12 dólares, yo lo tenía en negro también y después lo saqué. porque porque yo tengo que comprar así? Si, si, no sé si de verdad me va a gustar. ¡Nos vamos! madure yo quitándome el abrigo que poniéndomelo. Llegó Whisky y vamos para el súper. Y miren con quién. I, I mean, obvio que Valentina va, pero miren a que ella sigue durmiendo. So vamos, vamos. Ha sido la mejor iluminación de la noche, yo creo. Miren la retoñita. Uy sí. Y llegamos al supermercado. Nosotros compramos en Trader Joe's. ¿Tienen las flores que no? comen? No son flores, flores. Yo no tenía. No sé esto es una experiencia increíble para ellas venía a ver su fruta en tiempo real Upsi ¿Esto es agente Brown rice Ay okay. crema ¿Y cuál es la diferencia de ti esto? Organic, brown rice, bastam, bastam basmati Rice, yo no sé cuál es la diferencia pero te más caro, debe de ser más bueno. ¿no? Y also, I need... right. Yo le digo a todo el mundo que esta vida una y que yo no soy modelo. Ficio culturista. Así pues, se sí, dice esa palabra. I have to enjoy my life. Tú necesitas cranberry, y no jugo de cranberry. Porque te no, es un puño de cranberry. En la casa hay cranberry seco, que es lo que se le echa como a la avena y cosas así. Pero no es jugo de cranberry. A ti no te han mandado de jugo. Solo. Ahora Wisi se desmontó en Michaels. Uh, a ver si puedo conseguir el spray. Recuerden el spray que vinimos a comprar esta semana. Y Dios mío, mi cara está horrible. El spray que vinimos... ¿Toma, vale, mi negra? El spray que vinimos a comprar la semana pasada hace como tres días, qué sé yo en el último video y eh, no lo compramos, entonces vinimos ahora y pronto antes que cierren, pues son las 8.42 estoy hablando con Abril ustedes la conocen Abril 2 Makeup a mí me encantan sus casos y yo muerto la risa con ella es súper nice, tienen que seguir a Abril a Miriam y a Vanessa, son mis amigas hasta aquí de YouTube, yo no tengo bueno, ustedes han dado cuenta porque tú sabes ¿Ah? párate ah, ok que yo no soy de tener muchas amigas, pero a esas tres mujeres las adoro. Y no, nada, estoy esperando que WC llegue, yeah, se nos montó ahora mismo, por cierto. Y esa era esa luz roja que se ve ahí, era el TJ Maxx. Ah, no, esa no, la de atrás, que yo estaba, que estaba en toda la cosa Gucci. Oh, wow. Y iba a decir yo soy para de montarme, pero no. No, no, vamos a huir a gastar dinero. Señores, tenía antojo de comer comida japonesa. Y fui a un restaurante. Y son las 9 y 20. La cocina cierra a las 9. No tuvimos que ir. Yo, yo estaba haciendo cocote con esa comida. Y no, estoy en el carro porque como fui, sí fui, comprar el spray por fin. Está afuera pintándolo. Y no quiero cogerse un lado porque me duele la cabeza. Y nada, para casa a cocinar. hacer una sopa boba buenos Buenos días, señores. Les cuento. Que bueno. Nos despertamos hace rato. Wizzy se fue a trabajar. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Ok. Ya, me pongo seria. Eh, nada. Ahora voy a arreglar la cama. Mi pijama. Una ropa que lavé. Hoy tengo que lavar también, por cierto. Y tengo demasiadas cosas que contarles. Por ejemplo, les dije por Instagram. Pero por aquí es donde hablo más de este tipo de cosas. Que este mueble de aquí, todo esto, bueno aquí hay varios esto es una gaveta, se llama Alex la pequeña, otra Alex y esto de aquí es solamente como el tope, la madera se levanta, eh, lo voy a cambiar y el espejo también viene por separado y ya siento que no va como con la habitación esa esquinita de ella me gusta pero no me mata eh, no sé qué más le voy a hacer aquí puse ese espejo ahí esta cama siempre me ha encantado mucho, pero siento que esto no va como con la habitación. Así que, anoche ya me decidí a pedir un mueble. Yo estaba pensando en uno de Urban Outfitters y yo estaba demasiado feliz. Me pongo aquí, por lo menos para salir un chin. Yo estaba demasiado feliz con ese mueble, o sea, como un vanity desk, porque era del color de la cama, como ese marrón. Y tenía tres gavetas porque quiero un vanity que sea lindo. Pero que por lo menos tenga algunas gavetas porque, bueno, pues mi maquillaje. Y ya lo iba a pedir. Costaba 300 y algo. Mi bulge para comprar esto era como menos de 500 dólares, de 500 para abajo. Y ese estaba perfecto en ese bulge, o sea, cabía perfecto. Pero bueno, cuando ya lo voy a ordenar me doy cuenta que es que dice que va a estar disponible el 22 de junio. Y que aparte de eso tenía que darle de 2 a 4 semanas o de 2 a 6 semanas. Para que lo enviaran. Entonces eso venía llegando como julio, tipo julio, tipo agosto, algo así. Y a mí me urge cambiar esto. Porque yo soy de la gente que si quiero cambiar algo, tengo que hacerlo de una vez. Si duró mucho, bueno, pues luego eh, me desanimo y me quedo con este ya. Y pedí uno. Que tenía viéndolo como un año en Pinterest. Pero sentía que era mucho dinero. Me salió como en... 800 y algo creo que fue. Pero está demasiado hermoso. Me salí de mi bulge, pero no sé. Uy, me dijo, tú lo das por una cartera o por unos zapatos. Págalo por algo que tú vas a tener en tu habitación y que va a ser muy cool. Solo por eso accedí. O sea, lo voy a enseñar ahora. La foto está demasiado chulo. Es de unos diseñadores emergentes. Demasiado ápero. Sus piezas son obras de arte. Yo estoy demasiado feliz. Dice que lo envían de 2 a 5 días después de hacer el pedido. Hice el pedido hoy, temprano. Y estoy demasiado emocionada Y bueno, ya con eso la habitación estaría casi lista Tengo que cambiar esta silla Porque esta silla ya no iría con ese tipo de, de muebles Y tengo que buscar una Y por otro lado, para que vean que no estoy exagerando Venga <risa> Valentina, ¿dónde la tengo allí La estaba desenredando, miren el helado moñito eh, Para lavarle el pelo Yo la desenredo primero Y le hice un helado Yo compré unos Miren, Aquí le voy a enseñar Estos de acá donde le, ella le encanta demasiado el ice cream Y yo no puedo estarle dando ice cream cada vez que ella quiera Porque ella come muy mal O sea, ella no le da apetito de comer como comida de verdad Y le compré esto en Amazon Y ahí le pongo jugo del que le doy, jugo de naranja Le pongo fresas picaditas miren Y ella jura que está comiendo ice cream Y siento que tiene menos azúcar No es lo mejor, pero es mejor que el de la calle También subí este carrito porque voy a Empezar a sacar paquetes de reversible. Pero bueno, déjenme les muestro la habitación de Valentina. Miren. Este es el desastre hecho habitación. Su habitación es lo último. Miren su closet. Todo esto yo tengo que arreglarlo. En realidad la casa no está arreglada. La casa lo que está es los regueros escondidos. Eso es lo que pasa. Y bueno, esta habitación está tan mal. Porque eh, tengo que comprarle la cama... Eh, quiero comprar, no sé, es como decorar hacerle un makeover a todo esto porque quiero hacer la transición ya de cuna a cama, les voy a enseñar ahora las opciones que tengo, y bueno aquí también está la cocina de Ikea, de niños, saben, bonita porque ya la que tiene es esta, la chiquita y se la vamos a cambiar por una más grande, porque ella juega mucho con esto y para que sea tipo decorativo este mueble, no sé si entrarlo al closet, porque ahí tengo su ropa es muy cómodo ese mueble para su ropa entonces no sé si, si entrarlo simplemente al closet. Ahora siento que la televisión va a estar muy alta. Ay, no me tomo un caos. Pero bueno, en fin. Les voy a empezar a enseñar la cama que tenemos. Ese cuadro se va también, no hay dónde ponerlo. Les voy, a enseñar, um, les voy a enseñar las camas que tengo de opciones para ella. ¿Qué, dices? Mami, ¿Qué pasó? ¡Oh, le video que yo ice cream! ¡Ice cream, rico ice cream! Ok, señores, miren. No, esto no. Le voy a enseñar las opciones que tengo como de cama, esta, esta, yo quiero una cama que sea barata, porque nosotros hicimos lease en esta casa como de un año y algo, y no sé si realmente volvamos a renovarlo, porque ya como que después que nos mudemos de aquí, o sea ya después, yo no sé, ya yo quiero una casa, no, no sé, no sé, ay por cierto, también que le quedan las flores de ayer, demasiado linda. Pero bueno, en fin, el punto es que yo en cosas así como la habitación de Valentina No invertiría mucho porque son cosas que yo sé que la dejaría botada Miren esta, la de aquí que yo quería, yo quería una de aquí para empezar Costaba como $180, pero está sold out en todos los estados eh, cerca de aquí Y no me la pueden traer y no sé cuándo vendría Y me urge arreglar esa habitación, no puedo ver a Valentina así Esta es otra opción, pero vendría siendo como tipo una cuna, no me mata esta a mí me encanta para decorarle en su cuarto, así como muy de mujercita, pero el problema es que no tiene como nada aquí en los lados y siento que se podría caer. Miren qué bonita y el precio está súper bien. Nunca la compraría blanca, vale, tiene muy cochina, pero está bonita. Esta es otra opción súper básica y estoy entre Montessori. Yo no tenía idea. De nada de esto Montessori Yo pedí ayuda para ustedes en Instagram Mucha gente me dijo, decórale la habitación así Con la cama Montessori y todo Al parecer, hasta donde entiendo Montessori es como un estilo de decoración Creo yo Y cuando pongo camas Montessori Me salen camitas así, super cute Y aquí sigo buscando Esta página se llama Wafer Y no sé, mi mamá me dijo, cómprala ahí que son baratas Miren qué linda Porque hay una que se llama WSO Que esa me encanta, pero las camas cuestan mil y pico y ahora le voy a enseñar el mueble que pedí Esta página, oh my god, es demasiado cool Pero es cara, ese mueble de ahí es precioso Y cuesta casi mil dólares Eso es demasiado, miren Ah no, $3,295 es bello Pero bueno, el que yo pedí fue este Miren qué hermosura, ok, ¿qué le pasa a esto? Miren qué cosa más bella Me gustó porque tiene una, dos, tres gavetas y como que esta parte de aquí la acerco, se ponen como productos también creo, viene con el espejo la silla no, la silla cuesta 200 dólares aparte 198 creo que cuesta es mucho dinero, yo siento que es caro díganme esta caña como ustedes quieran, pero es caro este es el precio, más el envío y es demasiado cool pero miren los reviews, muy bueno y es pequeño es moderno es simple, minimalista es muy yo, me encantó tengo toda la tarde literalmente toda la tarde, más de 4 horas empacando todas las cosas de reversible Yo no sé por qué me ha dado, bueno sí sé, lo que pasa es que donde tengo la ropa, el mini almacén, está hecho un desastre, entonces conseguir el, los pedidos se me está haciendo muy complicado. son como a las 8 y algo de la noche, yo empecé como a las 5, eso sí, haciendo pausa obviamente, miren. Me lavé el pelo, tengo que pasarme todavía un chingo a la plancha porque me quedo como con un poquito de frizz. Eh, le lavé el pelo a Valentina, hice comida, todavía y quedó un poquito. Eh, estoy esperando a Wissy y estoy terminando de hacer las últimas tres órdenes. Pero hay un problema. En esta orden hay un pantalón que no lo encuentro. No lo encuentro por ningún lado y tengo ya más de 40 minutos dando vuelta, buscando este pantalón y no lo encuentro. Y lo peor del caso es que está sold out, o sea, no tenemos más. Eh, vienen más en camino Pero no han llegado Entonces no la puedo decir a la clienta Oh, solamente espérame Good morning Señores ah, Buenos días Para ustedes Bueno, para mí No sé No sé ya Cómo va este blog Distribuido La cosa es que Hoy es domingo Hoy está Así ¿Se puede ver? No se ve nada para afuera Y no, solamente se ve la gotica cayendo Está lloviendo So hard. y son las 2 de la tarde oh, bueno, se le da las 1 y 52 y ahora vamos a ir a desayunar yo tengo demasiada hambre y el lugar que vamos es un lugar que siempre está lleno siempre, solamente quiero como algo aguantar un voy a hacer un poquito de este jugo y ya Valentina está lista también Uy, si se está cambiando, porque el plan de hoy es estar en casa todo el día. Eh, él está pintando, miren, ese cuadro lo está haciendo ahora y tiene su setup montado, miren, la pintura, ro de luz, todo. Él está pintando ahora a Jack Veneno y lo curioso es que, eso es un luchador dominicano, para los que no saben, y se murió la semana pasada, él había empezado el cuadro antes de eso. Y bueno, no lo pudo terminar. Maybe. No sé si él lo, lo, lo, lo he visto. Pero bueno, no lo terminó cuando estaba vivo. Y ahora lo va a terminar. Después se murió. Tiene como una semana, creo que se murió una semana y algo. Y nada no, más voy a ver mejor. Mi mm. Miren el outfit de Valentina. Miren también, de esta Valentina. Ven, negra, enseña tu outfit. ¿Qué pasó, preciosa? Los animals, enséñalo, mami. Wow. La granja, el caballo. Miren, eso está muy cool porque se la pone la iglesia, en inglés y en español por este el botoncito. Paso, el ganso, la cabra, el burro, la oveja. La... Señores, esta es la segunda vez en este mes que venimos a este lugar. Y la hora de espera para que termine la horas. hora. Adivinen, ver, vamos hasta chipole comió. Tengo demasiada hambre ya. Decidido, vamos a comer chipole. Miren cómo está esto de carro. No sé si. Miren, esta es. Es que no hay parqueo y se están parqueando como este. Dos horas. Dos horas de pera. Aquí, no en una mesa. Y después el tiempo para comer. O sea, comiendo como a las.. como a las cinco. Son las dos y media. Valentina que estaba tan emocionada. Que ya le canta nada va a morir en panda. Ay no, no se enfoca, pero bueno. Anyways, a mí me encanta panda. Eh, no, ni siquiera se puede comer aquí, así que para la en el carro. Son las tres de la tarde, ya. Casi las 3. Bueno, las 3 y 2. Me da mucho la cabeza ya. A este punto. ¿Qué es lo que viene. Aquí, esto Es como comida. Esto es japonés, o esto es. Oponés, esto de... Ay bueno, asiático, no sé. Queremos que lo bueno. Vamos a comer en el carro porque mi mamá hambre y me duele la cabeza. Tú aburrida. Cuando tengo más hambre. Somos tres. Hay tres. Yo soy la tutora de Valentina. Y yo tengo que administrar ellas. Lo pasa para acá. Así funciona la vida. Ve, yo creo que yo estoy durmiendo mal. Me duele eso. Yo pensaba que tú me que estaba preña. ¡Ay, Dios mío! Y yo. Estoy co... como loco. Yo creo que yo estoy durmiendo mal. Yo creo que yo estoy preña. Bueno, en verdad, como que ¡Ay, Dios mío! Ay, no, no, no, yo no quiero muchachos ahora. ¿Qué tú quieres comer? Leche. Leche y dona. ¿Cuánto yo tú tienes? Dos. Leche. Dos. Ay Dios mío, qué quita mi bebé! oop, oh, up, oop, up, oopsie oopsie. Donas. Toma. Mira. Raspadito. Miren, ¿qué color ¿qué es está esto? ¿Qué? Miren, esto es un marcador que se le echa agua y cuando lo pasan entonces se convierte en colorado. Entonces eso es reusable. ¿Qué, es es ¿Qué es eso de qué raspadito? Pencil. Pencil. Sí. Ay, dime, yo tengo un dolor de cabeza. Y ustedes saben por qué yo me he tomado café. Ya se va. ¡Demasiado, demasiado, demasiado! ¿Y la greca? Yo soy la greca. La de café. Un hombre que no puede ver ni siquiera que No le gusta para nada. Ok, voy a preparar mi café. Y mi plan es llevar a Valentina para el playroom. Por lo menos 30 minutos. Okay, la pobre. Señores, estoy editando el blog y lo que me estoy dando cuenta es que está demasiado, demasiado largo. Llevo 39 minutos con el otro, me imagino que va a ser mucho más largo. Pero bueno, eh, lo voy a dejar así. Si llegaron hasta el final, hasta esta parte, por favor díganme qué tipo de videos prefieren. ¿Los blogs más cortos o largos así como este? Siento que es demasiado para mi gusto, tal vez. Pero ustedes son los que saben, al final. Y nada, eh, seguimos lo mismo. Ya Wisi está allí pintando hace rato. Valentina anda correteando por ahí. Yo estoy editando. Se me ha calmado un poquito el dolor de cabeza. No mucho. Pero bueno, también el periodo que se me está quitando. Eh, pero, nada, pero nos vemos en el. <risa> ya que yo... Nos vemos en el siguiente video. No olviden comentar, suscribirse, darle like, compartir si quieren y pueden. Y nada, nos vemos en el próximo. Bye.